¿Cuál le guste más? Vamos a hacer, eh, va a seguir con las más informaciones. El siervo interno en un centro psiquiátrico. El siervo. El artista urbano puertorriqueño Alejandro Mosqueda Paz, mejor conocido como Omairi, fue ingresado en una institución hospitalaria psiquiátrica para que comience a recibir tratamiento cuanto antes. Aunque no se especificaron lo mismo, informó su compañía Primo Voice en Instagram. Nacido en Cuba y criado en Puerto Rico, Omari es una de las voces pioneras del género de trap latino entre sus canciones impulsadas, el uso de drogas y el sexo. No obstante, que en 2019 anunció que se dedicará a la evangelización, cerrando así con un concierto secular en el centro de Conversiones de San Juan, una etapa de su vida musical. Ahí está, no hay un videíto por ahí del siervo. Un videito no hay por ahí. El siervo está allá listo. Sí, tú sabes que la.. Eh? Ay Dios mío, mire muchachos. Tú ¿eh? sabes que la droga no es para todo el mundo. Eso, a, a ese camino que llevan esos estupefacientes pastillas. Eh, cosa alucinógena, te pone en el momento, tú crees que tú estás bien, pero después eso te va destruyendo, ¿eh? a pasar el tiempo. Y es mejor decirle no a las drogas. O sea, si usted quiere ser cantante, usted puede cantar, usted puede hacer lo que usted quiera, sin usar esa droga. Porque la droga, al fin y al cabo, lleva a la gente al más allá. Y mire cómo está el siervo ahí, Omairi. Oh, uno de los mejores raperos que tiene Puerto Rico. Se llama Omar y Tiene mucha eh, mucha lírica y todo, pero está medio ido de la cabeza. ¿Eh? ¿Que tú no lo has oído? Ay, Dios mío. No, entendemos. Entendemos que usted no, lo, usted no lo conocía. Ok, entendemos. Porque si no sigue esa música. Pero Omar es muy conocido mundialmente. Los chinos dicen Omar oh, y usted no lo había. Usted no lo había visto nunca, ¿verdad? Ok, ahora lo está viendo. <risa> Villalona, te sabía quién era un y claro. Ah, no, Villalona, ya usted está quedando atrás, Villalona. Eh, señores. Eh, la siguiente, la siguiente imagen póngala ahí del siervo. De, de Mira ay, hombre. Está flaco y Villalona. Póngalo en grande. Durante los pasados tres días aproximadamente se ha estado especulando sobre el estado de, actual de Alejandro. Primo Boy, su compañía, su equipo de trabajo en conjunto con su familia hemos tomado la decisión de internarlo para que comience a recibir su tratamiento cuanto antes. Está de más decir que nosotros durante años hemos trabajado y dedicado muchas energías para no tan solo llevar su carrera, sino que también ayudarlo con sus condiciones. Y quiero que estén seguros de que así seguirá siendo. Le agradecemos a todos los fanáticos que se preocupan de corazón y apoyan su música, al igual que a su madre, que ha estado al tanto de toda la situación. Ahí están los muchachos de Primo Voice Music, que es la compañía que, que tiene a Omayri. Lamentamos el caso de, ese, de esa situación que está pasando nuestro queridísimo artista Omairi. Eh, Villalobos, llegamos al, al final de... Eh, oh, wepa, Oye, oye, está hablando de los foca ahí. ¡Fuque, muy! Se mueves que dices? Le mandó a hacer un ripoff. Eh, un ripoff. Él eh, sabe que, que tiene que estar... Eh.